hola chicos seguidores de PRIXLINE en youtube en periscope en los que nos escuchéis luego en los podcasts soy luis de PRIXLINE saludos cordiales eh, muchas gracias por estar ahí nos queremos ayudar para que encontréis un mejor trabajo eh, hoy nuestra invitada eh, que la veis aquí conmigo es maría José hola buenas tardes una veterana que siempre que ha querido ha trabajado yo creo que lo mejor maría josé que tú misma te presentes a los seguidores ¿no? muy bien Todo tu hola buenas tardes me llamo maría josé actualmente vivo en madrid y vengo desde hace muy poquito de marbella os voy a explicar un poquito si quiere uno trabajar puede porque tengo 41 años y hasta el día de hoy creo que no he dejado de trabajar nada más que medio año desde que empecé mi vida laboral eh... maría josé me ha contado que es madre soltera y ah, ahí tiene va, un ahí niño va. de seis meses, seis y medio seis y medio, efectivamente cuéntale a la audiencia bueno, os cuento chicos, yo me quedé embarazada en agosto, me fui en octubre que estabas en Marbella, ¿no? Me quedé, estaba ah, en Madrid ah, bueno, y me fui en octubre para Marbella ¿qué pasó? que como la vida laboral tiene que seguir y todo el mundo tiene que trabajar para poder cobrar esto es lo que me ocurrió yo me fui para Marbella y intenté buscar trabajo sin decir que estaba embarazada porque si no me lo daban muy fuerte oye, increíble, sin, sin decir que estaba embarazada, claro, por claro sí, porque claro. si no no me daban el trabajo okay. porque había tenido eh, un pequeño percance en un trabajo en el cual tuve una baja y me echaron del trabajo que todavía tengo un juicio pendiente que lo sepáis y perdí el trabajo y perdí el paro porque no me avisaron de que me habían echado y se me pasó mi paro entonces empezó mi, mi vida a buscar trabajo para poder cobrar mi paro y mi baja por maternidad porque si no, no te da un duro el estado ¿Y qué pasó? Pues que encontré un trabajo en Marbella Esto para noviembre del año pasado O sea que te fuiste a vivir a Marbella Con mi mejor amigo en su casa que la verdad que tenía muchas comodidades porque ella vivía allí ya Y ella me cedió su casa Una sin buena tener amiga que... ¿no? Muy buena de los 15 años y entonces me cedió su casa para ayudarme para encontrar ahí un trabajo y estar tranquilo ¿Y en Marbella ¿qué tal es el trabajo? Hay mucho trabajo María pues mira José? me costó mucho trabajo porque en Marbella eh, a partir desde noviembre hasta mayo no hay casi trabajo yo le quiero decir a la audiencia que nos podéis hacer preguntas los que estáis suscritos al canal de PRIXLINE y nos estáis viendo ahora en directo o en twitter o en periscope podéis hacernos preguntas ahora mismo y se las trasladamos a maría José aquí en directo y los que no estéis suscritos por favor suscribiros que así cuando PRIXLINE emite en directo os avisa darle a la campana para que os avise la aplicación y podéis preguntar y decírselo a gente que esté buscando trabajo o que quiera mejorar situación laboral porque así verán estos vídeos y les ayudará efectivamente maría José nunca le ha faltado todo ella me ha dicho luis pon de título como si, si, si quieres trabajar puedes pues. y eso es, es cierto bueno mintiendo un poquito al personal en la edad en lo de que estaba embarazada y todo eso porque en españa la vida va así madre mía bueno mintiendo un poquito ha dicho pero un poquito pero para, para poder trabajar un no poquito, para otra cosa no mucho bueno decir, porque te pueden pillar no efectivamente total que empezamos mi, mi trabajo en noviembre, conseguí un trabajo y ¿qué pasó? Que el dueño del restaurante era pues, bastante mala persona, ¿para que nos vamos a engañar? Una semana sin darme de alta, dos semanas sin ¿Y darme tú necesitabas de alta. un día de alta María, Solamente con un día me podía relajar mi faro. Que... Y mientras embarazada. Y mientras embarazada casi de cinco meses. De cinco meses. Y no te daba de alta. Y no me daba de alta así durante el día. En un mes. el restaurante de Marbella. En no el... vamos a decir el nombre, ¿no? No. No. Bueno, si se lo dice es bajo tu responsabilidad. No, no, no, La no. Es una no. cosa, chicos. Lo, las opiniones de los invitados responsabilidad del invitado ¿no? efectivamente no no puedo decir ¿eh? claro. el, el nombre del restaurante pero más que nada por respeto a mí no por También, claro. efectivamente o sea, que tampoco... bueno un, un mes pero, trabajando ama, me parece muy mal ¿no? ya te voy a dar de alta ya, ya, y luego, Así, claro. hasta que tuvimos un enfrentamiento yo muy tranquilita y él, él, él se le fue perdió los sí, papeles que yo mm, le grabé por si acaso pasaba algo sí, sí porque Bien. estábamos vale. en un sitio público yo Con podía grabarme estaba, claro, pero porque resulta que estábamos en un sitio público claro, no, sí, sí, y yo, no, sí, yo estoy yo no en un restaurante tengo. público trabajando y yo me puedo grabar a mí quién no hay alrededor. Y él veía que te grababas. No. No lo veía porque él me falta respeto, pero no conocí, lo borré. has acabado con juicios, ¿no? Con esto, ¿no? No, eso fue de lo del brazo, que ah, todavía me queda un juicio. Bueno, esto lo no, lo que brazo, a mí lo del brazo me ha asustado, chicos. Yo no sé si María José lo quiere decir bueno, ahora, en directo. Ahora lo enseño. Ahora yo no lo sabía enseño. lo del brazo, eh. Ahora, ahora lo enseño. Total, eso, <risa> en Instagram lo enseño. Eso es lo que te a trabajar En 2016. Y en, en enero del 2017 me dio 39 de fiebre en el trabajo, que ella me sentía cansada. ¿Tú te notabas cansadita en el trabajo? Cansadita, sí, pero trabajaba 60 horas a la semana. En Marbella, ¿no? En Madrid, eso en Madrid. Ah, en Madrid. Eso en Madrid, en el del, del 16 al 2017. Ah, el de, antes dices, este, sí, sí. Sí. ¿Y qué pasó? Que me había pegado una bacteria necrófila en el brazo. Ah. Chicos, os lo enseño. Mm. ¿Veis? ¿Podéis ver ahí? Mira lo que le hice. Lo que tengo es un injerto de piel. Ay, ay, ay, ay. ay, ay. Pero que... eso ya no se transmite, ¿no? No, esto no, ya no se enfega Esto ya, esto ya se ha para me todo. Me María José. Pero que me tuvieron que hacer un injerto de piel y todo porque ya se nada. me comió la piel Bueno Esta, Estas cosas no las dicen en la tele, ¿eh? ¿No? Yo no sabía que había estas bacterias Claro, bueno y te puede, una te puede comer la cara, otra Yo, te yo puede que me lavo mucho las manos, vamos, ahora me la voy a lavar más Ahora más, ahora <ríe> más <ríe> Porque algo me pincho en el brazo y no, y no sabemos Si qué. quieres trabajar puedes, explícale a la audiencia bueno. ¿Cómo es eso? Total, que tengo que irme del trabajo porque no me dan de alta, se me va a notar la barriguita ya para enero y tengo que buscar trabajo como sea, madre mía. ¿Qué Teniendo pasa? que buscar trabajo la chica disimulando su embarazo. Efectivamente, pero bueno, yo tenía poca barriga, ¿eh? Para que no voy a engañar, lo tenía fácil. Lo no tenía fácil, ¿no? Sí, así que nada, el cuento trabajo para el 31 de diciembre en un restaurante muy bueno de Marbella, sí. que aquí le doy las gracias, que se llama Zozoy. Ese sí le decimos. Ese es muy majo, bueno, es muy importante. Buen restaurante, chicos. Un poquito, por ahí, o sea, ¿no? Claro, pero sí, se come bien o no. Se come muy bien. Bueno. Y entonces trabajé ese 31 de diciembre de, de 6 de la tarde a 3 de la mañana. Sí. Ahí me dieron mi alta sí. y ahí pude descansar porque ya con 40 años que tenía tenía que reposar para que naciera Oye, pues mi pues hijo. Se trabaja hasta tarde en el restaurante. No, no es que era tarde. fin de año. Ah, claro, que era fin de 31 año, 31 de diciembre, ah, claro, era claro, fin claro. de año. Ya claro, lo entiendo. Era fin empezando? de año, había que comerse la suba, la copa. Era el día de fin de año. El día de fin año que necesitaban a muchos extras Entonces, mira, sí, sí, sí. Y me arreglaron todo el papeleo Y después de todo eso Yo decidí quedarme en Marbella para trabajar Pero imposible Ay, trabajo no. en Marvilla Porque no, yo tuve que no, no, yo lo tenía que empezar a buscar cuando mi hijo tenía unos cuatro meses, Ay, muy bien. más o menos, claro, eh, a finales de agosto por ahí imposible encontrar trabajo, porque ya empieza a bajar la temporada y claro, ya no nadie ya, para ya, ya han cogido a todo el mundo, digamos. Ah, efectivamente. Vale, ¿cuál, ¿Cuál es ya? la mejor época ya que estamos para buscar trabajo en Marbella? Empezar en febrero para empezar a trabajar en marzo, abril o mayo depende del sitio. Sí, pero más o menos. Y hasta por octubre. Ahí, ¿no? Por ahí, ¿no? Hasta octubre. O sea, y mucha va... gente que gana mucho dinero, porque uh dan muchas propinas en algunos sitios <risa> vive esa temporada y, y luego y la con eso tiempo todo el año efectivamente ¿no? o sea tú recomiendas ir a Marbella pero lo que Marque, pasa es que Abril, los pisos han subido una gran están tan caros como en Madrid sí sí y entonces está ¿Y muy difícil también está caro sí sí muy caro vale. muy, un estudio 600 euros tú tenías una amiga allí que te ayudaba ¿no? sí claro yo vivía con ella pero aún así yo ya así, veía no, que no, no alguien de la audiencia que quiere dar dinero a Marbella que cuidado con el tema del piso ¿no? de la están caros están caros a no ser que te vayas a un pueblecito pequeñito de cerca de Marbella ah, buena idea y todo eso y pero trabajo hay no si vas ahora en marzo abril hay que ir pues para ya, finales ¿no? de marzo o sea, finales de febrero primero de marzo para encontrarlo en abril. para encontrarlo ya para trabajar todo el verano todo, ¿no? toda la temporada hasta octubre bien, ¿no? depende, bien, ¿no? de, donde depende vayas. de donde vayas pero ya que, me contaréis y había de si todo vayas. no tipo de trabajos había de todo pero lo que sabes lo que encuentra no. uno cuando no tiene trabajo en un sí. restaurante allí ah, porque claro, ah, claro, claro allí bueno, está ya como lo más socorrido a la hora a la hora del claro efectivamente claro claro ¿Y qué pasó? Pues que yo me vine para Madrid a buscar trabajo otra vez porque si quieres trabajar momento, puedes... María José ha vuelto a Madrid! ¡Aquí estoy! ¡Ha vuelto y digo al canal de Pideline! ¡Aquí estoy! A los chicos, a Efectivamente. ¿Y qué conseguí? Pues conseguí que me dieran trabajo en un restaurante en Arturo Soria y estuve trabajando un mes. Muy bien, 16 horas a la semana. con alta o sin alta? O sin alta ni 16 horas a la semana sin que alta, trabajaba. En Arturo no, con Soria. alta, con alta. Ah, con alta. 16 horas a la semana. ¿Y pagan bien? Bueno, 400 euros Y 16 horas a la semana, ¿cuánto es al día más o menos? De... 4. 4 por 4, 4, 4 de lunes 4 a jueves 7. 4 horas. Ah, vale. No más tranquilito, mal. más tranquilito, ¿no? Sí, porque era de menús, de menús. Ah, y vale. entonces era menús de gente de oficina sí, que va allí. Y claro, ya está, ¿no? Pipapi papi pam, pim, pam, pam comí, nos, daban comer, nos daban de comer, nos daban de comer. O sea, nos invitaban a comer y de sueldo unos 400, ¿has dicho? Sí. Más o menos, ¿no? Y vale. Y ahí vale. estuve trabajando un mes. Hombre, por 4 horas al día, ¿no? 16 sí. a la semana. Pero que sepáis que si tú trabajas yo tengo un subsidio que, que me daban por tener un niño mm. y me quitan parte del subsidio ah, que solo no gane. Decir, te quita, joder me has quitado la pregunta te quitaban el subsidio por ganar por ejemplo el... si yo, tra ¿Cuánta? yo trabajo un mes que me de subsidio son 400 euros ¿Sí? me quitaban 200 por ganar 400 qué vergüenza efectivamente y el subsidio es ese de los 412 euros tan famoso no venden luego los políticos efectivamente y la chica se encuentra un trabajito de otros 400 y me quitan 200 y quitan pico los... entonces ¿Este así iba a buscar trabajo por favor señores políticos es que de verdad es ver, que ellos... en el cobrando todo lo que es bien. que es impresionante porque yo bueno, tengo euros". un hijo, me dan el subsidio y ganó 400, bueno, que, me que yo 400 y ya y tengo hace, 800 pues no. y ya la chica y su hijo pueden Pues no, bueno, pues le Así, quitamos 200, mira. Efectivamente. Ellos es para los Así que decidí buscar palo, un trabajo ponidos. a 40 horas. Muy bien. ¿Qué pasó? Que quitan ya todo el subsidio, ¿no? Sí, pero bueno, pero ya por lo menos más dinero. Más, claro. ¿Y qué pasó? Pero tú, fíjate ¿eh? Que me metieron a trabajar en, en una empresa mm. eh, de una agencia, que no voy a decir el nombre porque tampoco es ¿Tú? culpa de ellos. Sí, no es culpa, no, culpa de ellos. Si quieren, no Pero el Print cliente... Line, espera, que hay... no es responsable de las No vale eso. No vale. Si sí, ella es la responsable. El cliente de, que llamó a la empresa para darnos el trabajo... Sí. Al Ay, verme, esta chica ha trabajado mucho en la tele, chicos. Que lo sepáis. Y cosas de esas. Me podéis preguntar un montón de cosas. Exacto. Lo que queráis. Pues a la audiencia puede preguntar, ¿eh? Lo que os aquí... apetezca. Mira, eh, y entonces me puse a trabajar. Eh, tenía un contrato de lunes a domingo, desde el, el 6 de noviembre hasta el 31 de diciembre, todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Uf, sí, todos de, los días. De 8 y cuarto de la mañana sin descansar. ¿eh? A, ¿De 8 y cuarto de la mañana a 3 de la tarde? ¿Pero ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo hasta el 31 de diciembre. Hoy, por favor. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo llevaba una semana me han echado porque el cliente que se supone que ha ido allí sin decirnos quién es el, el habrá visto, misterioso. ¿no? Habrá ido allí y como no ha visto que tengo 20 años, ha dicho, "Esta para la calle." Pero, por favor, esa impresionante pasan en España eh, en este año, ¿no? Y me han llamado de la agencia y me han dicho, María José, te tenemos que despedir." No has no has ¿Y, y dicho, el periodo de prueba. Y te han dicho el motivo. No te lo dicen pero tú te lo imaginas a lo mejor no ha sido por eso sí yo he hecho bien mi trabajo si ¿A no a me hubieran llamado la atención abogado de abogado del diablo no lo sé sí pero digo que si hubiera hecho mal mi trabajo ya me hubieran llamado la atención en el momento como claro, llama la atención no, lo sé. no no no a mí no me han dicho solamente ella bien. María José dice que es que como la vieron ya mayor seguramente que, una cosa es que una cosa es que una semana antes de empezar yo a trabajar las chicas que empezaron el 26 de octubre hasta el 5 de noviembre hmm. las echaron a las 4 las de turno si sí, no me preguntes por qué porque tampoco ¿Y se queda la... y edad tenían esas es que no lo no sé porque nunca las he visto ah. pero que igual hubiera... es que echan a todo el mundo a... efectivamente es que es impresionante es porque no yo, pregunté, decirle, no, no, yo pregunté no, no, no. yo pregunté por qué han echado a 4 chicas porque pueden echar a una a dos no a tres. Hay no. es que ponen como periodo de prueba, ¿no? Sí, pero que, no, pero cuatro Entonces, chicas en dos turnos diferentes a las cuatro. Y unas mayores y otras más jóvenes. No tengo ni idea porque nunca las vi. Entonces. Chicos, amarrados. Nadie tiene explicaciones de nada. Si alguien de la audiencia lo sabe, que nos lo diga. Por sí, fíjate. por favor. Que porque esta a chica, mí me... la verdad está muy triste por ese tema. Bueno, ya tenías un trabajito y ya la. Pero que... bueno, realmente me han hecho un poco de favor. Hola, oh. Mariano 0303. Hola, buenas. Se acaba de conectar. Buenas tardes. 0303. Bueno, pues te sigo contando. Podéis preguntar, ¿eh? Y ahora mismo, pues estoy en voy a empezar en un trabajo nuevo en un restaurante al lado de mi casa. Y está muy ilusionada. Muy pues ilusionada. Ahora, muy ahora, ahora, según acaba la emisión, va para España ahora, ¿no? Ahora voy para allá. ¿Qué hora es, por cierto, ya? Pues ahora mismo son. No, qué tengo decir, no tengo hora. Espera, espera, tampoco, que voy que a mirarlo hoy. porque no tenemos hora. Ahora, chicos. Porque, porque ya estamos tan en, en sí mismo, que no nos Pero damos cuenta ni de la hora. Sí, lo bueno es que está a cinco minutos de mi casa. Voy a hacer unas, eh, dos días de prueba. Dos días de prueba. Sí. Hoy y mañana. Hoy y mañana. Vale, pues hoy llega pronto. Tía. Sí. Perdón. Y hoy, sí, Oye, tengo ya, que estar ahí. Bueno, déjala. El... Ya vamos a acabar, no pasa bueno, nada. Bueno, es que no el voy a, a mirar No, si es pone por ahí, no pasa nada. Sí. No nos vamos a enrollar ya mucho Efectivamente. Más. Pues hoy puntual. Sí. Oye, y siempre y puntual. Con sumisión. Sí. A ver si... Sí, eh. Bueno, no, con educación no, y respeto. No ir ahí de gallita. No, pero con educación con y respeto. Con respeto, pero... tampoco. A ver, es que no si la mala... Bueno, es que yo soy muy taca-taca, ya claro. lo sabes tú, ya lo sabes Hombre, tú. A mí me has conquistado, ¿cuál canal ¿Ah, sí? de online, bueno, Muchas gracias. La audiencia, yo creo que también. Y tengo mil cosas para hablar. Siendo contaros. uno mismo, siendo uno mismo, pero no llegas allí a organizarle el. No, el pero, pero hablo sin saber. No, yo no sé, yo sé, sé yo trabajo. No, lo, lo bueno es que voy a trabajar yo te tranquila. Digo, yo voy, claro, yo voy un día en mi primer día de trabajo y voy así. Voy no, y, yo voy mama, normal no voy, a, no voy a lavando, pero casi. No, yo voy normal porque claro. yo mi trabajo lo sé hacer y no voy nerviosa. Claro, no, pero nerviosa, pero digo... Pues allí voy, se va a cocinar un poco, voy claro. a trabajar de camarera, pero que, se, que sepáis que a mí me encanta cocinar, o sea, que me, me van a dar un trabajo esto. Y como tengo un bebé y el trabajo está a cinco minutos de mi casa, eso, es lo que más es, te... eso me da claro. mucha ilusión porque por cualquier cosa tengo a mi bebé y a mi madre que me cuida el niño cuando yo trabajo, mientras lo cuido yo, pues la tengo ahí. y estoy lo más tranquila del mundo, pues muy bien, porque si a mi niño le pasa algo, pues muy bien y espero que ya os diré el restaurante si el la, nombre, en la próxima emisión nos tienes ya que decir pues ya si te cogieron ya fijas, seguro, y nos dices ya el nombre del restaurante y todo efectivamente, porque estás contenta y feliz, y si me veis pues ir a verme al restaurante, sí, que claro. cocino bien y, claro, y me gustaría saludable. que probaréis las cosas, claro pues nada, que si quieres añadir algo más, María José. Pues nada más. Yo, yo... le recomiendo a la audiencia que os suscribáis al canal de Prisline, para que os avise la campana cuando emitimos en directo, y... que emitimos a distintas horas, cuando surgen invitadas como María José, comunicativas. Es que estoy próximo, encantada. El próximo día hablamos del trabajo en la teleconferencia. Efectivamente. Perfecto. Y de todo lo que me queráis preguntar, ¿eh? Y de todo lo que la audiencia quiera preguntar. Pues muchas gracias. Chicos, gracias. Por haber estado ahí. Muchas gracias. Adiós chao, chao. Y buenas chao, chao. tardes. Chao.